Hola, bienvenidos a un nuevo video de tu canal con Puffy Soluciones Integrales. Hoy me llegó al taller una placa base de un equipo One. El problema que tiene es que bueno, no, no enciende. Este, del diagnóstico inicial que se realizó por, por, el, por el otro servicio técnico dicen que la placa base está en corto entonces eso es lo que queremos verificar aquí eh, si podemos detectar el corto para eso tengo de este lado eh, nuestra fuente de laboratorio aquí está está configurada 19.5 voltios 1 amperio y le voy a activar la detección de cortos esto permite que la fuente se proteja si el consumo del equipo es superior a un amperio. Y la tengo conectada. Vamos a ver qué, qué reacción tiene cuando la energizamos. Aquí vemos precisamente que comenzó a un, un consumo y llegó a, a un amperio y se protegió quiere decir que evidentemente esta placa base tiene un corto un elemento en corto lo que vamos a hacer es verificar a ver qué elemento se puede puede estar eh, digamos que consumiendo un amperio que no sería lo normal porque esta placa base pues el consumo en standby sin picar el botón de power eh, debe ser al, alrededor de los ¿qué? 45 miliamperios aproximadamente ¿Sí? no puede estar muy por encima, no es muy elevado, esto es un equipo relativamente nuevo entonces vamos a verificar eso, ¿Cómo, cómo, qué, ¿cuál es la técnica que voy a utilizar? bueno voy ya a la fuente de laboratorio, vamos a desactivar el control de sobreconsumo quiere decir que eh, va a seguir trabajando, enviando corriente a pesar de que esté subiendo el amperio de consumo y vamos a ir mirando con el microscopio si hay algún elemento que se puede estar calentando eh, voy a concentrarme por aquí por la entrada de la corriente aquí este es el plus de el jack de, eh, del cargador entonces lo tengo conectado allí y vamos a estar por este sector de este lado encuentro una resistencia que debe ser la resistencia del sensado. Eh, esto lo voy a hacer por ahora sin esquemático. Solamente vamos a ir mirando si hay algunos componentes que puedan estar calentándose. Entonces iniciemos. Ahí está. El voltaje bajó considerablemente. Y el equipo está consumiendo el amperio con el que está configurado la fuente en este momento. Vamos a ir mirando. Te, tenemos que ir tanteando, ¿no? El, el asunto es, vamos a ir tanteando y, y... Y donde encontremos que se calienta. Creo que por aquí, por este sector. Vamos a ver. Sí. Sí está utilizó un poco de alcohol isopropílico y ahí vemos que ese componente se está calentando entonces vamos a hacer un poco el análisis para determinar si está en corto esto lo voy a desconectar y ahora vamos entonces a con el multitester permítanme quitar esto Con el multitester vamos a ir probando ese componente a ver cómo está trabajando. Voy a quitar el disipador para trabajar un poquito más cómodo. Detentamos que el que se estaba calentando era este. Este que está aquí un MOSFET, uno de los MOSFET de entrada, de este lado está la resistencia de sensado de la corriente, Entonces multitester en escala de, de diodo tengo punta negra aquí y la roja de este lado le damos vuelta parece que tuviera un comportamiento normal vamos entonces a probar este Moffet ya que es el que se está calentando vamos a colocar la línea negra aquí en los pins 5, 6, 7 y 8 del Moffet y el rojo de este lado aquí si yo choco estas dos puntas sería un corto directo Miren, miren cómo es el comportamiento de... Ahí me mide la, la caída de tensión. No hay un corto directo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Morphe puede que esté trabajando bien y el daño esté en otra parte. Al menos este, este componente no me está dando un corto directo. así como lo estamos midiendo entonces para determinar vamos a ir haciendo pruebas en las fuentes vamos a con el multitester vamos a eh, ir mirando la caída de la tensión y luego vamos a inyectar voltaje si yo pico aquí ahí tengo una caída de 27 Por acá en otra de las fuentes. En esta que está aquí. Esto lo estoy haciendo sin esquemático, ¿no? Tengo una caída... De 001. Corto directo, digámoslo así. Entonces me voy a concentrar en ella. En esta que está aquí. Vamos a ver si conseguimos el esquemático. Por acá tengo dan 97 rmb 6 d 0 la revisión D les voy a buscarlo y regreso con ustedes vamos ahora a inyectar voltaje en esta fuente que tenemos de pronto la duda tengo aquí el, la fuente de laboratorio lo tengo a 0.7 eh, vamos a configurarlo a 2 amperios 0.7 volts listo y vamos entonces aquí a esta fuente a inyectar voltaje momento revisé muchachos en google con la referencia a la placa base y bueno desafortunadamente no encontramos un esquemático tampoco lo tengo dentro eh, de mi base de datos así que lo que vamos a hacer es este vamos a soltar un cable porque eh, como probamos aquí que este es el que se está calentando pero verificamos que esto está bueno digamos que el corto o la falla está después de la entrada del voltaje aquí tengo esta resistencia, estoy descartando que sea este elemento por ahora según lo que medimos este al menos está funcionando bien descarto por ahora este y tengo que ir un poquito más adelante encontré en esta fuente que está aquí que está controlada por este IC eh, una medida que en caída de potencia nos da un valor muy cercano a 2 a 0,002 entonces eh, tengo la incertidumbre digámoslo así que sea por esta por este sector de acá voy a soldar un pequeño cable aquí con el cautil voy a aplicar un poco de flux y vamos a ver cómo nos va con esta segunda prueba inyectando voltaje vamos a colocar un poco de flux aquí y vamos a soldar este cable Y este otro a tierra entonces estamos en que no encontramos esquemático y tenemos que ir haciendo digamos las pruebas que tengamos que hacer ya un poquito con la experiencia Listo ¿Cuánto voy a inyectar? Esta línea es de 19 voltios Así que vamos a inyectar los 19 Baja el voltaje Está en este momento consumiendo todo lo que La fuente puede dar Vamos a ir tocando la placa base a ver si algo Adicional se está calentando Ya, como saltamos este, este ya nos está calentando. Estaba al lado de esta resistencia. Pero digamos que el voltaje baja mucho, baja 1.34 voltios. Lo que estoy haciendo en este momento es con la palma de la mano una parte sensible de la mano ir tocando Vamos a ver si aumentamos el aumentamos la corriente un poco aumentar los amperios si algo alcanza a levantar temperatura. levantando temperatura en este momento el micro, voy a ver si alcanzamos a mostrarlo. Hay una parte que se está secando muy rápido. una parte de este procesador que se está calentando lo tenemos y tal parece que el corto lo tenemos directamente aquí en nuestro procesador Aquí ya vemos que no solamente cuando... O sea, no siempre que un MOSFET se calienta. Miren, este era el MOSFET que primero se estaba calentando. Ahí está. Ya no se calienta nada. Pasamos un poco voltaje de este lado. Hicimos la inyección de, de corriente después del, del MOSFET. Ahora el MOSFET no se está calentando porque es que el MOSFET le estaban exigiendo. Entonces él trataba de digamos que se estaba calentando porque le estaban exigiendo pero no porque fuera él directamente el que estuviera dañado y palpando entonces tenemos que lo que se está calentando es nuestro micro el procesador está levantando temperatura sí, y es una sola parte de él por ejemplo de este lado está a temperatura ambiente y de este otro lado si sí se está calentando por tanto se siente caliente y cuando agrego una gotica de alcohol isopropílico Ahí vemos que se seca una parte de esto. Entonces, bueno, terminaríamos el diagnóstico de esta placa base. Eh, no encontramos el esquemático, no encontramos información adicional. este Primero se calentaba este MOSFET cuando le colocábamos los 19 voltios, y ahora. Después de hacer las pruebas pertinentes encontramos que la falla está en el procesador. Muchas gracias. Hasta luego.